los tres fundadores de Interworks y estudié, bueno, ya cinco años, tal igual que los alumnos de, de los Campos de hoy, estudiando un máster en videojuegos y anteriormente una ingeniería informática ¿no? de, de superior de un programa. Pues una charla muy orientada a lo que me diría yo mismo, eh, a mí mismo hace unos años, cuando estaba estudiando también videojuegos, que es un poco como se hace este salto de, de estudiante montar una empresa, que trabajar en la industria, eh, realmente hacerlo y, y que nos cuenten o contarme yo mismo ahora un poco lo que otras cosas feas, otra ¿no? eh, cruda realidad que la gente no suele contar. ¿no? La gente cuenta los casos de éxitos, todo bonito, pero el proceso de camino que hay ahí está allí eh, no es fácil, no es complicado, no es sencillo, perdón. Y, gente que quiere pasar de estudiante. Pues, a uno, lo primero le diría sobre todo que, que, enfoque, que ponga atención en todas las asignaturas, no solo las que a más me gustan, porque al final vas a acabar utilizando cosas que nunca creías que utilizarías, ¿no? Y, y sobre todo que vaya conociendo a todo el mundo, de, de clase, porque nunca sabes con quién vas a acabar trabajando en, en el futuro. y que este grupo de amigos que desde el primer año, quizá para cuando llegue cuarto o el proyecto final de carrera o algo parecido, eh, quizá no es el mejor grupo, no es el más adecuado, no es la gente que más en sintonía está con lo que tú buscas. Entonces a un estudiante de cuarto lo que le diría es, eh, por un lado, que, que no tenga prisa, que no corra, que, que elija bien. Los comer de viajes, si, y si sale de este grado o máster o ofrecido. Eh, y quiero dar el salto a profesional que elija bien con quién quiere ir acompañado. Y que a, ahora que aún es joven, digamos, eh, me incluyo <risa> los jóvenes, eh, intentar no correr a, a dinero, a trabajo más serio y tal, y, y aprovechar ahora que tengo no hipoteca ni hijos, no estilo. ¿no? Eh, para poder hacer lo que realmente le persigue. Dragon creo que lo que convenció sobre todo es por un lado el, el, el tipo de juego que no tenía un, no había una competencia clara directa, no había ningún juego de ninjas, eh, un ambiente si japonés o oriental que encima de mezclas eh, eh, el uso de magias. Eh, esos elementos naturales y su propia estética. Entonces, por un lado, esos es, ya que hay mucho de mercado, que en no más lo está cubriendo. Era un proyecto bastante barato para Sony, porque es un equipo de siete personas, digamos, bastante barato, pero con una calidad o un nivel de producción eh, que pueden bueno, llamar AAA o WPI, que es bueno, dentro de lo que es eh, o 3D, eh, un género indie, con 3D, con cierto cuidado y una historia y detrás, bueno, que no era fácil encontrar. Sí, creo que por un lado es el estilo de juego, la estética, eh, pero bueno, y por otro lado el poco riesgo, que para ellos también tienen algo así. Idealmente el, el equipo tampoco igual el tamaño, siempre cuando el, el equipo emprendedor o sea, el que lidera, eh, sea, no sea muy numeroso o por lo menos tenga muy fijados las distinciones. De solamente hay un director de arte, o hay un director de negocio, de empresa, o un director de juego. Eh, al final, de la cabeza, que puedes acabar separando muy bien quién tiene la última decisión en cada cosa, para que evitar peleas, luchas de poder o politiqueo eh, que acabas siempre rompiendo una empresa. ¿no? Eh, por muy amigos que seas en la carrera o en un lado, en toda la verdad hay mucha presión, hay mucho estrés cuando las cosas van mal, es complicado, entonces eh, no es tan importante si esa persona es tu amigo o no, sino eh, que sean profesionales. Entonces, eh, sí, realmente equipos de entre 3 y 10 personas, eh, está bien, que muy, muy especializados, eh, menos en, en cuanto a decisión, pero polivalente en cuanto a que cada uno puede ir pivotando y apoyar al resto del equipo cuando hace falta. No solo no un programador gráficos, sino también uno de gameplay, que me gustaría eso, o un artista que también sepa programar un poco para apoyar e implementar eh, efectos especiales, o un compositor, compositor de música pero que sepa implementar Unity y efectos sonidos, por ejemplo, implementar siempre contra esas polivalentes. digamos.